Hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un video de God of War. En este video les voy a enseñar a cómo empuñar el hacha y las espadas al mismo tiempo. Y me voy a preparar, voy a hacer una pequeña demostración para que vean cómo se ve. Ah, bueno, pero les cuento, esto es un bug, esto no es nuevo, o salió, eso ya se sabía como desde hace un año. Pero hasta ahorita fue que se popularizó Y además chequen esos movimientos hermosos Así que vamos a empezar con el tutorial Lo primero que tendremos que hacer es oprimir la tecla R2 Esta que están viendo Tendremos que hacer solo ese movimiento Luego de eso de finalizar el movimiento Justo en ese momento tienen que oprimir la tecla izquierda Y por el momento se vería algo así Esperen un momento, miren cómo se vería Esperen que me salió mal otra vez R2 e izquierda, así es que es Entonces luego vamos a oprimir triángulo Que es trayendo el hacha O sea, que la, la trae Y se vería pues así Pero pues como está incompleto Pues se ve así, es un bug Como que se demora muchísimo en llegar el hacha Y finalmente lo, lo que debemos hacer es es volver a presionar la tecla izquierda Igualmente pues si no están entendiendo Voy a poner los botones acá arriba Del video Y pues miren nada más las espada, La espada y, y el hacha Como se juntas Voy a hacer un par de ataques rúnicos para que vean la combinación, esto es súper efectivo para luchar contra las valquirias, contra enemigos muy poderosos, solo pues lo que necesitan es aprender a manipular cada uno y pues para poder usar esos movimientos es con R2 activas como el hacha, eh, el uso del hacha y... Y con R1 pues activan los poderes de, de las espadas. Y repito, esta estrategia es muy buena contra las valquirias contra Val la valquiria reina. Porque pues ya no vas a estar cambiando, ni cambiando, ni cambiando a cada arma. Y pues nada, eso sería todo. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal, compártanlo. Y nos veremos en otro video. Chao.